Joder, eso sí es de Gangsters, de Gangsters. Bueno pues muy feliz con Chesu Martes para todos. La verdad es que este episodio octavo es la perfecta definición de se pudrió todo. Ha aparecido Katanaman y yo creo que este es el capítulo del año Sobre todo por cómo subvierte las expectativas de lo que es la serie Porque comenzamos con lo que parece una parodia hentai con Jimeno y Denji eh, Como valor técnico hay que resaltar que esta animación está hecha en rotoscopio por lo que estos primeros minutos nos presentan una nueva técnica de hacer anime. Ya se había visto justamente en el segundo capítulo de la temporada final de Shingeki. Yo creo que queda bastante bien. Podemos percibir como algo nuevo en el ojo. Pero pues sin duda el brillo está cuando aparece Katanaman. Que desde el opening ya nos habían adelantado. Con la referencia de Sadako contra Kayako. Ya se siente el presupuesto y la nueva manera de hacer anime en este 2022, que sin duda mapa Está subiendo el nivel semana a semana, estoy bastante emocionado por ver cómo vamos a concluir, hasta dónde va a abarcar Muy bien, mencioné que este capítulo supierte las expectativas Lo que quiero decir con esto es que nos presenta las ideas centrales que nos habían pintado a lo largo de toda la trama De que Denji pues, era un tipo que quería pues, tener relaciones sexuales En este capítulo descubrimos que tiene ciertos valores, que quiere que se máquina su primera vez Entonces tiene una evolución marcada, si bien con cosas... Pues, un poquito banales como sería la, la paletita de esta sabor cola pues nos enseñan que Denji tiene más capas, así como los ogros. <risa> Entonces, creo que damos un paso más adelante en lo que realmente es esta obra. Sobre todo porque nuevamente tenemos el nexo con el primer capítulo, que es eh, la mafia y el demonio de los zombies. Pues Katana-man está directamente conectado a este pasado de Denji, por lo que creo que tenemos las ideas centrales. Este es como un arco diferente y se percibe así. También el mangaka sabe cómo. Hasta cierto punto choquearnos, porque este capítulo es choqueante Yo siento que tengo los huevos en la garganta Por decirlo de alguna manera cuando le dispararon a Máquina Y es que ya lo había leído en el, en el manga, pero Al verlo en, en el anime se siente como ¿Qué está pasando acá? La coreografía la coreografía cuando les disparan es bastante bien conseguida, sobre todo por ese shock que genera, es como lo de que había pasado con Eren. Sin duda son momentos que, que rompen todo, literal la, la definición de se pudrió todo. Pero evoluciona comenzando claramente con la aparición del zorro por parte de Aki. Sin embargo, a diferencia del demonio Sandijuela, acá... El zorro no puede comérselo, e incluso le reclama que se ha devorado algo que no es ni humano ni demonio. Y es cuando tenemos la impresionante aparición de Katana Man. Como ya dijimos, aparecen en el opening, y no es el único que apareció en el opening. Y se percibe como nos encontramos en uno de los puntos fuertes del anime, sobre todo de esta primera temporada. Aquí tiene que invocar al segundo demonio, a Curse o Maldición. Los visuales que se consiguen con este demonio desde el manga eran bastante choqueantes. Yo creo que se trasladó muy bien el lenguaje de Tatsuki Fujimoto. Sobre todo en lo que quiere presentar de la acción, que esto es mucha acción choqueante, como ya habíamos mencionado. Lo consigue muy bien el anime. La ejecución de la maldición teniendo el requisito de clavar ciertas estacas en el oponente antes de matarlo. Nos da ese aire como de calma, como de encontrarnos en el ojo del huracán porque este capítulo está ejecutado así, como en los finales de temporada de Juego de Tronos, así teníamos a Katana Man, con su aparición explosiva pero choqueante, y sobre todo cómo se libraron de él, finalmente descubrimos que su compañera tiene la capacidad de traerlo de vuelta a la vida, aunque también parece un intercambio entre la vida y la muerte, porque esto nos llevará también a la muerte de la Senpai Jimeno si bien en capítulos anteriores ya habíamos tenido ciertos vistazos a que esto iba a ocurrir sobre todo cuando compartían el último cigarro contra el demonio eternidad o como cuando la senpai recordaba el primer cigarro de Aki la evolución de sus ideas le llevó a concebir por parte de Kishibe que los cazadores de demonios más peligrosos son aquellos a los que les falta un tornillo y en cierta medida descubrimos cómo a Jimeno le terminaron faltando todos los tornillos para proteger a Aki y también a lo sensible que es argumentando que seguramente él llorará mucho por ella. El vínculo emocional que se crea con el personaje, sobre todo que este capítulo parecía enteramente dedicado a Jimeno, hacen de la ejecución algo magistral. Qué capítulo más picante de verdad, desde lo que parecía una parodia hentai hasta esta conclusión. Se siente tan crudo, tan adulto. Yo creo que Gans era un manga que manejaba estos contrastes en los que en un momento los personajes pues sí, tenían esos momentos fuera de tono Como muy sexuales y de repente se moría y se podría todo Porque así es la realidad adulta yo creo que es lo que refleja más que nada ese como paso adulto en la vida Que lleva a placeres, tristezas, amarguras pues yo creo que un retrato precioso a través del anime de lo que es la adultez Todo lo que conlleva siento que más allá de ser en entretenimiento tiene un mensaje muy bien conseguido solo resaltando una vez más que la técnica se llama rotoscopio ya se había utilizado desde el 2020 cuando mapa agarró la temporada final de shingeki no kyojin y ahora muchos de los mejores momentos de este capítulo estuvieron animados con esta técnica que crea mucha familiaridad con los movimientos humanos en verdad es una técnica nueva, distinta, que este capítulo la pulió bastante. Y nada, quiero saber que no fui el único en disfrutar de este formato de animación que de verdad me parece extraordinario. También me encantaron los Juegos de Luces cuando apareció la forma final del demonio fantasma de Jimeno. Fue un momento bastante choqueante, bastante emocional, bien conseguido, pero acompañó mucho lo que se veía en pantalla. También el diseño de Catarman es extraordinario. De verdad que estoy ansioso de ver la pelea contra Denji, que creo que va a ser una absoluta pasada el noveno capítulo con el enfrentamiento de ambos, que pinta para ser el platillo principal. O sea, como para que hablemos de lo que está haciendo Mapa en respecto a la animación. Yo creo que ahí podríamos ver el próximo salto antes de cerrar este anime, así que pendientes que de verdad está muy bueno Chainsaw Man muchas felicidades a todo el equipo y no puede faltar un saludo muy especial a mi pueblo Daniela que es fan de Riz y el arco de la chica bomba hasta el próximo conche su Martes gracias por ver Ezequiel 25 17 el camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado